Lava Learning of Higher aritmética. ¿Sí? aprender aritmética, alta aritmética a través del Lava. Eso, es, eso significa Aloha. Y el método consiste en aprender aritmética a través del Lava, a través de flashcards que ya vimos y a través de juegos. Como escuchaste a los niños, también el juego es muy importante y en aloja. La las clases empiezan con un juego y terminan con un juego los juegos son, es importante mencionar que los juegos tienen una finalidad pedagógica, ¿no? puede ser de concentración, puede ser de habilidad matemática, puede ser de reflexión, hay muchos juegos ¿no? de observación, hay un catálogo de aproximadamente 70 juegos que el coach debe ir seleccionando clase con clase, dependiendo de cómo está el grupo, cuáles son las áreas de oportunidad del grupo, para ir poniendo los juegos y en base a esos juegos se van a mejorar habilidades, ¿no? Ahorita en la Ciudad de México, como, como curricular, está en el Colegio Chimalistac, al sur de la ciudad, muy no cerca sé, de los vidrios de Coyoacán. Y, y también, o sea, está, ahí está curricular y también se puede asistir los sábados. También hay centros Aloja, que bueno, es donde los niños pueden ir sin importar el colegio al que vayan, en Benito Juárez y en la delegación Tlalpan. ¿no? Próximamente también vamos a estar en la delegación Coyoacán, en el Colegio Orillas de Cromwell. Eh, para entrar a, a Loja tienes que tener entre 5 y 13 años de edad, ¿okay? porque en esa, en esa edad es cuando todo el cerebro no tiene todas las conexiones neuronales hechas, sino hasta los 18. Entonces, por ejemplo, si entras a los 13 años a Loja, sales a los 17. Los estudios científicos dicen que a los 18 ya eres casi un adulto, ¿no? entonces todo tu cerebro está formado. Las conexiones neuronales entre 80 y 90% a los 18 años. Por eso que es de 5 a 13 años. El costo del programa hay dos modalidades. Hay una que es extracurricular, que es como un taller externo, y la otra es curricular. En la parte curricular, el costo depende del colegio, pero es, normalmente es mucho más barato, varía. De, 400 a 600 pesos al mes en la modalidad curricular y en la modalidad de taller extraescolar se pagan mil pesos 10 meses al año y mil pesos de inscripción entonces, si lo tomas como taller extraescolar cuesta 11 mil pesos al año Bueno, ahorita está el, el, la reforma educativa entonces que tiene desarrollos constructivistas que van enfocados a lo que dice mucho el secretario, aprender, a aprender. Pero con Aloja no solamente estás aprendiendo a aprender, con Aloja estás haciendo que tu cerebro aprenda mejor. ¿No? Tenemos muchas experiencias ya en el colegio eh, y en los talleres extraescolares y, o sea, y a través de 25 años que lleva el método en el mundo, te platico más de eso que los niños aprenden mejor, se ¿no? pues, aprenden mejor las capitales, las tablas de multiplicar, todo, o sea, el cerebro aprende a aprender mejor, ¿no? Entonces, de hecho, ya es una teoría comprobada que el abaco eh, sirve para que mejore tu memoria a corto plazo. Al hacer esto, los procesos cognitivos se elevan en un porcentaje exponencial. Entonces, es la diferencia del sistema viejo, del sistema antiguo que había de, de aquí en de, de la parte oficial de México y Aloha. ¿no? Es, es la diferencia primordial. El otro era un sistema tradicional basado en el aprendizaje en la memoria y Aloha es un sistema que desarrolla el cerebro para que los niños aprendan, no solamente aprender, aprendan mejor. ¿no? Es lo que buscamos los niños lo que se les enseñe, lo aprendan mejor y es una metodología. Sí, hemos tenido acercamientos a distintos niveles y con distintas direcciones generales en la Subsecretaría de Educación Básica y estamos platicando, estamos en pláticas con ellos para ver cómo es que podamos acercar a costos más accesibles eh, el programa a, a una base mayor de la población porque eh, es importante que ¿no? este tipo de metodologías la reciba una base social mucho más importante porque estamos creando valor en la mente de nuestros niños. Uf, es una pregunta muy difícil, pero bueno, es desarrollando el cerebro, ¿no? o sea, buscar actividades, buscar metodologías dentro de las aulas que desarrollen la mente de los niños a través de retos cognitivos. ¿sí? Por ejemplo, la loja siempre trabaja a través de retos cognitivos, que significa que los niños, la mente de los niños esté siempre siendo retada para que ellos quieran aprender. Si un niño no tiene un reto cognitivo, no quiere aprender, no va a aprender, entonces siempre los sistemas de aprendizaje tienen que ser lúdicos en gran parte y tienen que retar a que el niño quiera aprender y fomentar de ambientes para que los niños quieran aprender. Si un niño está en un sistema, está en un ambiente que no quiere aprender o que es, que es difícil aprender, es muy difícil que sus procesos cognitivos sean idóneos. ¿no? Por eso también en las zonas rurales donde la alimentación es mala, donde pues puede haber problemas familiares por la pobreza, es muy difícil también la parte de que los procesos cognitivos se lleven a cabo correctamente.